Sí. Hola, buenos días, bienvenidos a estas jornadas a porta dedicadas al sector agroalimentario. Nos va a dirigir a continuación unas palabras de bienvenida al director general David Cierco. Muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias Luis. Habéis visto que lo bueno y breve es lo mejor en <risa> <risa> Entonces voy a intentar ceñirme yo al, al guión, al tono y al tiempo que ha marcado Luis de toda Economía Digital de Red.es. Lo primero que quería hacer era eh, daros la bienvenida, la bienvenida a todas y a todos a esta, primero a red.es, que ahora os contaré un par de cosas sobre red.es, y luego a estas jornadas aporta de reutilización de datos en el ámbito de eh, en el ámbito rural, eh, que se ha realizado, que se realiza, eh, se va a realizar en colaboración con eh, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces lo quería resaltar, y nosotros quería eh, resaltar eh, la buena colaboración y el agradecimiento que, eh, que tenemos. Eh, quería daros también la bienvenida a la Redadera, que no sé si alguno de vosotros lo conocéis o no, a algunos les sorprende, a otros eh, eh, pues, se llevan una idea distinta de lo que podían esperar en, en un entorno de la propia administración. La Redadera es nuestro laboratorio, de hecho ya habéis visto que nombre es la entrada de la lab y como habéis visto pues tiene un, un digamos una organización que ahora está dirigida a este evento pero normalmente pues tiene una zona donde digamos donde se generan las ideas que es un poco ahí donde tenemos ahí nuestra pizarra nuestros post y demás luego hay unas mesas en el centro que es donde aterrizamos las ideas y aquí es donde las contamos ¿no? entonces creemos que este es un entorno muy adecuado eh, donde se generen ideas, ¿de acuerdo? donde se aterricen, luego se cuenten y por supuesto se pongan en práctica. ¿no? Entonces eh, probablemente ese sea parte del objeto de las jornadas que vamos a tener hoy. ¿no? Luego también quería decir dos palabras sobre red.es, porque es eh, cierto que muchos de vosotros lo, lo conocéis, pero a lo mejor si hay una pregunta sencilla que es red.es, pues cada uno daría una respuesta diferente, entonces os vamos a dar nuestra respuesta. Y nuestra respuesta también es bastante sencilla. Eh, Red.es es la entidad que se dedica a impulsar la agenda digital en España de la mano de la Secretaría de Estado para el avance digital y a Ministerio de Economía y, y Empresa. Eh, la entidad que se dedica a impulsar eh, eh, políticas eh, públicas para acelerar el proceso, digamos, de una manera de eh, digitalización del país eh, y por supuesto velando para que esto traiga beneficios al conjunto de, de la sociedad y al conjunto de los territorios, que es algo que vais a hablar en estas, en estas eh, jornadas. La reutilización en el ámbito rural es eh, crítica, es totalmente relevante, eh, en el sentido de que las actividades que se desarrollan en, en, en, en el ámbito rural, más las que tienen en concordancia con el con, con con resto del territorio. Pues se prestan perfectamente a eh, aumentar su valor a través de, de, de, este, a, de este tipo de, de iniciativas y que generan muchísimos beneficios, entre otros eh, pues, actividad económica, eh, por otro lado pues, transformación del de, entorno y algo que para nosotros es muy importante, todo lo que tiene que ver con la fijación de la población. ¿no? tenemos un reto de país que es eh, conseguir eh, que en el ámbito eh, rural eh, no solo se detenga la despoblación que se está produciendo, sino que eh, se atraiga a nueva población. Y en iniciativas como este, además de, las, eh, de los beneficios económicos que pueden traer, pues traer, también traer unos beneficios sociales eh, muy importantes. Dentro de Red es que os he comentado que impulsamos el avance digital, pues nos preocupan digamos, de manera transversal dos temas fundamentales, que son la cohesión social, o sea, trabajamos para que nadie se quede atrás en el avance digital y que todo el mundo se beneficie eh, bueno, pues de todas las oportunidades que se crean a través de la digitalización, y lo mismo la cohesión territorial. Todas nuestras actuaciones están pensadas, y por cierto tienen una financiación FEDER muy relevante, eh, justamente para que ese desarrollo se produzca de manera, eh, digamos, equilibrada entre todos los territorios y eh, estamos prestando especial atención al ámbito rural, entonces de ahí que hayamos organizado eh, estas eh, jornadas. Desde el punto de vista de, de la reutilización, el compromiso que llevamos eh, teniendo desde Red.es, eh, bueno, pues ya hemos cumplido ¿no? eh, más de 10 años eh, con esta iniciativa aporta, porque, por cierto yo era director general de la de Información en la Secretaría de Estado de, de entonces, Telecomunicaciones y Sociedad de Información cuando se, se puso en marcha, y creo que es una de las grandes eh, iniciativas de éxito que hemos desarrollado en la administración, en colaboración con el ecosistema y en colaboración, eh, digamos, con el sector eh, privado y también con la sociedad civil. Eh, bueno. Eh, nosotros hemos impulsado a través del Proyecto Aporta determinadas eh, digamos, eh, ejes de actuación y otro más importante, y creo que hemos avanzado muchísimo, que queda algo por recorrer, siempre queda algo o mucho por recorrer, que es el tema de la cultura, ¿no? la cultura de reutilización. Eh, aquí podría contar una anécdota, ¿no? ya como un poco viejo del lugar. Resulta una reunión que, que, que tuvimos hace ya 10 años en algún centro administrativo importante dentro de lo que es la Administración General del Estado, que cuando hablabas de reutilización, pues digamos que eh, el acto de reflejo de este dato es mío, ¿cómo lo voy a compartir con, con la sociedad? ¿no? Pues no, este dato es de la sociedad, <risa> los propietarios del dato son las personas y tienen derecho a eh, acceder al dato, por un lado, y por otro lado a reutilizarlo. Bueno, yo creo que ahí se pues, ha avanzado bastante. Luego creo que se ha bastante en la articulación de lo que es el ecosistema. ¿no? entonces Esto es muy importante. ¿no? Cuando se ponen en marcha políticas públicas, tan importantes como las actuaciones en concreto que se ponen en marcha, es importante que seamos capaces de articular el ecosistema. Y luego creo que se han generado nuevos productos y nuevos servicios que benefician al conjunto de la sociedad y también que han dinamizado las iniciativas empresariales y la creación de empleo y de riqueza. Pero sobre todo yo creo que la reutilización de los datos ha aportado que es Digamos que debe eh, ser en el sentido de que deben develar velar ¿no? los poderes públicos, que es la transparencia y la participación. Entonces, que son valores quizás de un ámbito más político, acuerdo, pero que son eh, totalmente eh, relevantes a todas las actuaciones que se realizan y que van, como ven, este, este, este, esta reutilización del dato, cuando se vamos, vamos desahogando la margarita, pues aparentemente empiezan a aparecer determinados eh, beneficios que en un principio intuitivamente no eh, se ponían encima de la mesa, pero los son igualmente importantes y probablemente estos últimos beneficios son los que al final sean los mayores transformadores de so nuestra sociedad. Bueno, llevamos 10 años aquí, no eh, impulsando la reutilización de, eh, de los datos en el ámbito de la administración. Bueno, toca hacer un poco de balance. Entonces, bueno, oye, ¿qué tal lo hemos hecho? Eh, bueno, pues parece ser que lo hemos hecho bastante bien porque el DESI, eh, que nos sitúa a nivel de país, el número 11, que es una posición consolidada en la cual estamos trabajando para mejorar. Somos el, decir, el indicador digamos, macro, que determina la posición de España en el avance digital, comparado con el resto de, de, de países de la Unión Europea, somos el número 11, estamos mejor que la media eh, eh, en desarrollo, de, digamos, de la digitalización. Bueno, en el ámbito de los datos somos el segundo, ¿no? Entonces, estamos proporcionalmente mejor en este ámbito que en, el, que, en el, que, en el, que en otros, lo cual quiere decir que esta iniciativa se ha gestionado de manera brillante y que ha tenido éxitos concretos que por cierto están teniendo reconocimiento. Otro reconocimiento, el Open Data Maturity Index nos reconoce como prescriptor. Acuerdo? Pero yo creo que ya a nivel internacional tenemos esta imagen reconocida eh, bueno, pues en Europa y también en Latinoamérica, y de hecho ¿no? nos llegan peticiones de eh, que de alguna manera iremos satisfaciendo de eh, poner en marcha determinadas colaboraciones internacionales para exportar e internacionalizar nuestra eh, iniciativa. No me quiero extender mucho más, ya sabéis que eh, nosotros gestionamos eh, data.co.es, donde tenemos ya más de 22.000 datos a disposición, queremos aumentar el catálogo de datos estamos trabajando permanentemente en el en, en, en, en incremento del número de datos y luego bueno también quería anunciaros que para tanto en ejecución 2019 como en 2020 tenemos un presupuesto, un presupuesto comprometido de 2,5 millones que es un, de euros que es un presupuesto muy importante para seguir avanzando en algo que es tan relevante como yo creo que hemos dejado bastante claro en la intervención Voy a terminar, si me permitís, con los agradecimientos. ¿no? Que quería agradecer primero al Ministerio ¿no? de, de Alimentación, de, Pesca, perdón, de Agricultura, Pesca y a, Alimentación, que se haya prestado a, a colaborar en este ámbito y, por cierto, este solo es el inicio. Bueno, ya vamos colaborando en otras iniciativas, pero bueno, concretando in, eh, nuevas iniciativas de colaboración. Porque consideramos que el ámbito rural es crítico y, desde luego, la colaboración entre los distintos... Eh, nosotros, por cierto, nos llevamos bien con todo el mundo. ¿no? Una cosa que a veces sorprende, ¿no? Nos llevamos muy bien con la industria, nos llevamos muy bien con la economía, nos llevamos bien entre nosotros, por cierto, nos llevamos muy bien ¿no? eh, eh, con la agricultura. El punto es, es la casa de todas las administraciones, nos llevamos muy bien con todas con las comunidades autónomas, hacemos cosas en sanidad, en educación, con los ayuntamientos. Y eso es la cultura que queremos vender, ¿no? Entonces, oye, agradecer eh, eh, porque se llevan los líneas, bien también con la agricultura. Eh, quería, hombre, no quería olvidarme, por, por supuesto, de función eh, pública y política territorial, que digamos que es el, el ministerio con el cual desarrollamos en el día a día esta eh, iniciativa sin su participación, pues no estaríamos donde estamos. Luego quería oye, reconocer también, si me permitís, el equipo de la SEAD, que hace una labor fantástica en este ámbito, eh, de red.es, por supuesto, y dentro de red.es pues, también quería okay, pues felicitar al equipo de Porta, porque si estamos aquí, gracias a vosotros, enhorabuena, felicitaciones, felicitaciones que extiendo de la Unión Europea y de, y de todos los organismos internacionales que recogen vuestra labor, y también al Departamento de Comunicación, que como siempre hace tan buena labor. Y, Oye, funciona todo fantástico y aquí nada sucede, no en la administración, en la vida apretando un motor. ¿no? O sea, aquí estaba al final ese esfuerzo eh, y en el detalle además está la calidad de, digamos, de trabajo, donde se demuestra el compromiso que todos tienen pues, en, en, en general con, con, con, con su país, con España, y en concreto en cada una de las iniciativas que se ponen en, en marcha. Y nada más, espero que esta jornada sea eh, eh, eh, fructífera para todos vosotros y para todas vosotras. Eh, ya sabéis que estáis en el laboratorio de ideas de red.es entonces yo no sé si esto os permitirá a lo mejor eh, salir de, de, de la box, que ¿no? era of the box, generar nuevas ideas, propuestas, y estoy convencido que va a ser eh, pues de máxima utilidad y por supuesto nosotros retomaremos aquí todas las ideas que se puedan eh, compartir muchísimas gracias y que tengan un buen día Bueno, Buenas gracias David vamos a dar comienzo entonces a todos. la primera mesa ¿no? que modera Rocío Wolski y está dedicada a los datos en el sector alimentario. Cuando queráis podéis pues, subir los moderadores y los ponentes. A ver, eh. Sí, se Sí, y, y luego los ponentes, lo que Vamos a empezar con esta mesa redonda, Permitirme eh, primero un minuto que exprese mi agradecimiento a Red.es, pues primero por, por el desarrollo de esta iniciativa en colaboración con el Ministerio de Agricultura, eh, de la iniciativa aporta este año central en, en el sector agro, en el sector agroalimentario, forestal y en el medio rural. Conocemos a, a Red.es... Desde hace tiempo, eh, fruto de la colaboración que, que venimos desarrollando se ha, eh, ha dado lugar a, esta, a que la iniciativa aportada este año esté centrada en nuestro sector y para nosotros es altamente importante, como sabéis se va a debatir aquí, pero en el sector agroalimentario la apertura de datos es, es esencial especialmente por tanto por poder dar oportunidades de negocio para fijar población en el medio rural como también para poder dotar al, al agricultor, al empresario forestal, al empresario del medio rural de las herramientas que hoy en día se le están, eh, que necesita para poder atender a las múltiples demandas, hoy en día se le están pidiendo tanto por producir alimentos como saber, para atender a eh, objetivos medioambientales cada vez más exigentes, eh, cambio climático, de, de, de ser vector de desarrollo rural, pues en este sentido me parece un, un acierto que este año está, este desafío se centra en este sector y desde el Ministerio de Agricultura estamos muy motivados y, y, y de verdad que agradecidos de, de esta colaboración. Y bueno, también muchas gracias por, por invitarnos a la Dirección General de Desarrollo Rural representada a través de mí en este caso, Desarrollo de la Innovación y Política Forestal a esta mesa redonda. Nosotros también quiero resaltar, tomando, retomando las palabras de David, que nos gusta también llevarnos bien con todos los ministerios, eh, creo que esto está plasmado en la estrategia de digitalización que hemos eh, desarrollado y que, y que empezará a ponerse en marcha en este, este año con su primer plan de acción bienal y durante ese proceso de elaboración de la estrategia de digitalización hemos tenido interlocución continua, activa y, y mucha colaboración tanto con todos los ministerios implicados, comunidades autónomas, todas las administraciones, pero también con unos elementos muy importantes en nuestro caso, en el sector inventario que son el resto de los actores que forman parte de este proceso de transformación digital. Muchos de ellos están aquí eh, porque formaron parte del grupo focal de digitalización de Big Data, que, cuyas conclusiones dieron lugar a, y sentaron las bases de la estrategia de, de digitalización. Estamos aquí bastantes eh, viejos conocidos y bueno, a mí me ha tocado moderar la mesa de, que está más centrada en los temas de la administración pero desde luego escucharé con muchísima atención lo que, lo que también el debate que se genere en la siguiente mesa porque es también de alto valor para nosotros. No me voy a entretener más porque los ponentes van a tener aportaciones muy valiosas que no quiero colapsar y quisiera, como estamos en un ámbito informal, pues empezar por las preguntas, unas preguntas particulares a cada uno de vosotros si os parece bien, voy a ir presentándos a medida que, que planteo las preguntas entonces en primer lugar Paloma Abad Power es jefa de área de infraestructura de información geográfica del Instituto Geográfico Nacional y te voy a plantear si te parece bien directamente <risa> Una, una pregunta, en cualquier caso, al margen de las preguntas que tenemos preparadas, si hay algo que queráis eh, añadir, fuera de guión, eh, por nosotros, por mí encantada, que si sí. tenéis algo importante que añadir, eh, al margen de las preguntas, eh, sentéis los libres. Entonces, la primera pregunta, eh, Paloma, es sobre la directiva En la incorporación de la directiva INSPIRE en España, a través de la ley 14-2010 del 5 de julio sobre infraestructuras, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, conocida como el ha contribuido significativamente a la apertura de datos geoespaciales. ¿En qué medida está respondiendo España a estos compromisos fijados por este marco regulatorio? Bueno, pues siempre me lo encantada de estar aquí. Y bueno, la Directiva de España salió en el 2007 y la así fue un motor para publicar la información geográfica. Eh, antes comentaba yo con Javier que nos conocemos ya desde 2003, y él antes se había trabajado con la publicación de la información geográfica y, y antes de que se diese la directiva SPAC y por tanto, y sí, que salió en el 2011, ya publicábamos información geográfica en Internet. Pero fue eh, lo que, eh, o sea, lo que es cierto es que en información, los organismos cartográficos estaban muy concienciados en publicar la información geográfica. La publicación consta de tres partes, que es una, dónde está, lo puedo ver y me lo puedo descargar. En diferente medida, pues la directiva SPAE obliga a estos tres puntos, donde está, como se, si lo puedo ver y lo puedo descargar. Pero no, eh, y lo que quiero decir, los organismos cartográficos cartográfico, estamos muy convencidos en que estas funciones se tienen que cumplir, pero hay otros ministerios y otras organizaciones donde no sabían ni siquiera que tenían datos geográficos y es lo que ha conseguido la directiva SPAE, proporcionar eh, esto, o sea, Impu eh, impulsar a que, eh, a que otros ministerios publiquen esta información geográfica con, la con las características que pide Spy. La, eh, en el 2003 salió un web más service, en el 2004 salieron tres y ha sido exponencial. Ya es, in es incontable la cantidad de servicios de visualización que existen en España. O sea, ha sido exponencial, o sea, que ha sido un gran motor. Y eso. ¿En cuanto cuánto estamos? Pues vamos allá, más o menos estamos en un 80% de cumplimiento. Muchas gracias, eh, voy a hacer otra pregunta también, ¿vale? <risa> vamos, a, vamos por bloques si os parece, si os parece bien. Eh, en 2018 el Centro Nacional de Información Geográfica impuso el desarrollo de la norma UNE sobre Información Geográfica, datos geográficos abiertos, que define requisitos que debe satisfacer un conjunto de datos sí, sí. geográficos para ser considerados como realmente abiertos. ¿En qué medida esta norma es de aplicabilidad a conjuntos de datos de otra naturaleza? Vamos a ver nos podemos inspirar. Pues, pues eh, el dato geográfico se caracteriza solamente porque tiene una localización geográfica. Entonces, esto es como, como el eslogan de Baguane se, no sabes, o sea, no sabes lo, lo mucho que sabes inglés. O sea, no, pues es lo mismo. Tienes muchos datos que no sabes que son geográficos. O sea, la mayoría de casi todos los datos eh, hay una estimación de que el medio ambiente, o sea, los datos medioambientales, el 90% son datos geográficos. Entonces, si es, si es aplicable esta norma a otros tipos de datos, pues sí, porque solamente es una característica. La, la, la característica de la información geográfica es que tiene una X, una Y, una Z, pero además tiene muchísimos atributos. Entonces, esta, esta norma se realizó, sobre todo, como una guía para que el usuario que trabaja con datos supiese si sus datos son datos abiertos para que pasase por el punto, uno, punto número 1, punto dos. entonces sí que es extensible, si la lees y vas quitando la parte geográfica, eh, desde mi punto de vista es totalmente extensible. Sí, yo creo que sí. Voy a continuar por Antonio. Voy a, voy a presentarte, a Antonio, nosotros nos conocemos, pero para quien no te conozca. Eh, bueno, Antonio trabaja en la subdirección general de grandes instalaciones científico-técnicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y e Universidades. Es profesor asociado de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 10 años de experiencia en distintos organismos públicos de investigación, desarrollando aplicaciones y sistemas de información en diversos ámbitos científicos y tecnológicos. Ha o sea, trabajado muchos años en el, el INIA, que línea, está ¿no? muy ligado al, al sector, al sector no al sector Ingeniería en informática y máster oficial en tecnologías de la información y sistemas informáticos. Ha realizado cursos de posgrado, computación avanzada e inteligencia artificial, formación adicional en administración de sistemas y seguridad. Te interesa la, re la reutilización de los datos y del conocimiento, especialmente el software. Y está involucrado actualmente en proyectos de ciencia abierta, gestión de datos de investigación y datos abiertos en, en el ámbito de organización, es Que tienes muchísimo que decir. Pues vamos a por, la, a por la primera pregunta. ¿En qué punto consideras que se encuentra España en comparación con otros países en la publicación en abierto de los datos de resultados científicos? Eh, sí, bueno, muchas gracias por, por invitarme a, este, a esta jornada. Es un placer estar aquí y, sobre todo, bueno, traer un poco eh, esa experiencia de estos años en, en el INEA, ¿no? de que, que pueden ser eh, aplicables al sector agro. Eh, en, digamos, en, en la publicación abierta de los resultados de, de, de investigación hay dos grandes pilares. ¿no? Uno eh, lo que hemos conocido hasta ahora como resultados de investigación, que han sido fundamentalmente las publicaciones científicas. Y por otro lado, eh, los datos de investigación. Podemos estar hablando de más eh, elementos, pero digamos, estos son los grandes eh, bloques. El primer bloque, el de las publicaciones... Está muy desarrollado en España porque ya tenemos una obligación desde la ley de la ciencia de, de 2011 de que todos los m, resultados de investigación eh, generados a partir de financiación pública tienen que ser eh, financiados eh, tienen que ser publicados en abierto. Y además, sin ser un mandato, pero sí había una recomendación a las instituciones que desarrollaran un repositorio para donde pudieran depositar todos estos resultados de investigación. Y, y yo creo que en estos años ha habido un desarrollo muy grande tanto en los organismos de investigación como en las universidades para construir estos eh, repositorios institucionales y yo creo que en ese apartado, por un lado tenemos un desarrollo muy importante y por otro lado tenemos un, un, un mandato legal para, para llevarlo a cabo que, que nos va a hacer eh, crecer. El tema de los datos de investigación es totalmente distinto, porque Por un lado... En la ley de la ciencia no se consideraban como un resultado de la, de la investigación. ¿Perdad? Bueno, tengo que repetir todo. Bien, los datos de investigación eh, no se consideraban un resultado de, de investigación como las publicaciones. Entonces no había esa, esa obligación de publicarlos en, en abierto. Por otro lado, otra norma que les podía haber afectado que era la ley de reutilización de, de los datos del sector público. También nos, excluye, también nos excluye hasta el momento explícitamente con lo cual, eh, con respecto a los datos de investigación, cada comunidad científica, cada eh, área de conocimiento tenía su propia cultura y había diversos grados de, de, de implantación ¿no? de, de esta costumbre o de esta cultura de, de publicar en abierto ahora hay un escenario distinto ¿no? porque tenemos una, una nueva directiva o vamos a tener una nueva directiva europea de, de utilización de datos públicos y de datos abiertos, que va a incluir los datos de investigación como, como datos a, abiertos, al menos por, por defecto, con una serie de, de exclusiones, pero que por defecto van a tener que ser publicados en abiertos, y eso va a cambiar totalmente eh, el escenario. Eh, hay países que están muy por delante de nuestra, en, en este aspecto de, de desarrollo de cultura de datos abiertos en, en investigación, Australia, o Holanda, son un referente por sea, ejemplo de Europa con, con organismos explícitamente eh, eh, dedicados a, a organizar o a coordinar la publicación de los datos de, de investigación en, en, sus, eh, en sus ecosistemas en sus eh, comunidades de, de ciencia, pero sin contar estos países que, que tienen el, el, esos organismos eh, exclusivos yo creo que estamos en la, en la onda de, del resto de comunidades ¿no? intentando incorporarnos, eh, eh, desarrollando eh, los repositorios institucionales o considerando cómo esas eh, áreas de conocimiento que, que no tienen esa cultura tradicional de los datos abiertos se pueden incorporar. Y yo creo que ahora hay varias iniciativas en marcha. Hay, sé que PINIA, tenemos un convenio con CECI con para desarrollar todavía más el datos de los datos abiertos, o todavía no considero los eventos. Y también eh, el Instituto de Salud Carlos III. Eh, review tiene un plan de ciencia abierta que incluye explícitamente eh, qué van a hacer con los datos abiertos, el consorcio de servicios universitarios de Cataluña también está abordando cómo, cómo va a proveer de, eh, cómo va a facilitar a sus entidades que cumplan con estas obligaciones. Yo creo que el panorama sin estar en el eh, top ten o en el top one, pero estamos en la línea de trabajo y con muchas eh, confluencias hacia a, a implementar pues muchas gracias. Pues bueno, es, desde luego, es buena noticia saber pues todas las iniciativas que nos has enumerado, que se están poniendo en marcha para, para atender a este, este requerimiento. Pues ahora voy a pasar a, a presentar a Andrés Montero y Javier Zarazaga Os voy a hacer a cada uno, bueno, os voy a hacer tres preguntas y, eh, esperando respuesta de cada una de ellas de los dos. Entonces, permíteme primero que os, que os presente. Eh, empiezo por Andrés, que lo tengo aquí eh, más cerca. Eh, Andrés es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y, y bueno, es un estrecho colaborador del, del Ministerio de Agricultura. Fue el, eh, el coordinador del, del Grupo Focal de Digitalización y Vida, en el sector agroalimentario y forestal en el medio rural del que hemos estado hablando antes, es, un, es conocido por todos vosotros, sus trabajos están centrados en la economía agroalimentaria y ambiental y en potenciar la innovación y la transformación digital en el sector agroalimentario. Javier Carajá es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, investigador, innovador, tecnológico, equipo líder en proyectos de I +D, siempre interesado en nuevas ideas y proyectos, ha sido programador y gerente de proyectos, pero siempre analizador de sistemas y diseñador de software. Especialidad, especializado en gestión del conocimiento, recuperación y gestión de informática geográfica, infraestructuras de datos espaciales y software semántica. Tengo que decir aquí que, que está, está para una, a la misma minoría porque además de que Andrés fue el coordinador del Grupo Focal, tanto Antonio como Javier fueron miembros bueno, y son miembros expertos de, de este Grupo Focal así que, pero vamos, que te damos la bienvenida a nuestro ecosistema muy, muy cariñosamente y con mucho entusiasmo eh, lanzo las preguntas para, para vosotros dos ¿cuáles son los principales obstáculos que dificultan la apertura de los datos por parte de la comunidad científica? bueno, eh... este sí parece que funciona, ¿no? <risas> sí, sí, pues sí. lo digo con potencia eh, la verdad es que es una pregunta, como dice en, lo, en, en inglés, tricky, ¿no? Porque eh, es lo que nos lleva también a, a los incentivos que, que tiene la, la comunidad eh, científica o investigadora para eh, desarrollar determinadas actividades que no son propias de, de, su, de la remuneración de su carrera investigadora ¿no? y, de, y hasta ahora, como además también ha, ha, ha comentado eh, Javier o sea, Antonio, perdón el, en, el, en la comunidad científica, pues, eh, eh, ve remunerada su actividad fundamentalmente de la publicación en las revistas científicas de impacto, ¿no? Eh, y por eso son evaluados y han visto, pues, eh, la, pues la protección o lo, lo que ha comentado también el director general, eh, David, eh, en, en la inauguración, ¿no? pues, que, que, que esos datos que se generan de un trabajo que viene de la financiación pública fundamentalmente, ¿no? Eh, pues eh, eh, los consideran o los han considerado como algo propio de su, de su entorno ¿no? depende también de, de sectores, pero cuando estamos hablando de, del sector eh, nuestro es algo que, que sí hemos podido ver porque al final los incentivos están ahí ¿no? están eh, lógicamente eh, mecanismos que, que incentivan de una forma directa que es la obligación ¿no? como, como puede ser la, la directiva y luego su transposición posterior eh, a, a nuestro nivel, pero mecanismos más soft, por decirlo de alguna manera, más suaves, como que, que pueden conducir a que eh, lo, la propia comunidad eh, inicie eh, sus actividades para la compartición de, de, de los datos, viene también de, de, de poner eh, o de, de determinar de determinadas líneas de, de investigación o de, o, de, o de promoción de la, de la coordinación de, de todas esas. Eh, bases de datos que se puedan generar de los, de los resultados de investigación a través de proyectos concretos. ¿no? A nivel europeo existen iniciativas en ese sentido, como eh, iniciativas para eh, desarrollar infraestructuras comunes de datos en el ámbito de la, de la salud y la nutrición eh, humana, ¿no? que hay, hay varios proyectos, la secuencia de algún pro, de proyecto sobre otro financiado a, a partir de, del programa Marco Europeo. Eh, que va en ese sentido y, lo, y al final pues, el, el poner a trabajar a la gente que, que está en un mismo ámbito que a priori podían haber sido competidoras en, en cuanto a la publicación de, eh, en revistas de, de científicas de impacto, pues eh, ven la oportunidad de que eh, la comparación de esos datos les aporta, les, les permite generar un avance sobre el propio conocimiento y también sobre eh, el... El, el desarrollo de, también de, de su propia carrera ¿no? y a, aquí también entra otra, otra cuestión que es eh, ¿para qué eh, fundamentalmente son utilizados algunos datos de, de la investigación? si tienen una, una orientación directa para su uso por parte de las empresas o del sector o si tienen una orientación para su uso por la propia comunidad científica ¿no? eh, ahí también, porque muchas veces perdemos de vista, eh, no todos los datos que proceden de la investigación tienen un uso directo por parte de, de, del, del sector o de, la, de las empresas eh, van a tener un uso para seguir desarrollando un conocimiento y para avanzar sobre él pero eh, no, no encuentro yo, eh, en algunos casos, eh, en otros sí hay una, un uso directo por eso tampoco hay que eh, volverse loco con respecto a ese, a ese asunto ¿no? Otra cosa son los datos de, de la administración eh, de, pública, ¿no? de los ministerios o que se puedan generar. Y en ese sentido, eh, sí se quería poner de manifiesto esos dos flujos o corrientes que se pueden generar. ¿no? ¿Para quién pueden ser de utilidad esos, esos datos que se pueden generar? Y, y así yo se lo dejo a, a Javier para que él entre. Y entra aquí en un ¿no? punto más, que es que eh, en muchas ocasiones, al menos en el ámbito donde me lo veo. A no tenemos datos propios, sino que lo que hacemos es utilizar datos de terceros. Entonces, estamos supeditados también a las condiciones de acceso a esos datos. Por una parte, los, si son datos que provienen de particulares o en tiempos venían de la propia administración pública, con las propias condiciones que teníamos de uso, ¿no? que nos podían limitar el acceso. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con el Instituto Geográfico Nacional y nunca ha habido ningún problema. Siempre ha habido una completa disponibilidad a que eso se quedase disponible y a que eso se pudiese utilizar pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones la propia eh, marco donde estás moviendo para el trabajo tuyo te está limitando por las propias compromisos de confidencialidad que tienes que firmar. Hay una segunda, hay un segundo punto que es que en ocasiones tú estás utilizando datos que están publicados de manera abierta por administraciones públicas en algunos casos, al menos por, por empresas y lo que estás haciendo son transformaciones porque son formatos que a lo mejor no son amigables porque son formatos PDFs o otros formatos que no son fácilmente incorporables, y entonces, ¿qué haces? Dejas abierta esa fuente que tú has republicado, por lo incluso podrías estar yendo en contra de la propia norma de, de, de acceso a sus datos, porque claro, tú no los puedes volver a publicar tal cual y cambio de, de, de, de modelo, pues, también puedes estar en conflicto. Luego de eso lleva también un trabajo asociado que en algunos casos hay gente que se plantea decir, bueno, a ver, si yo paso por esto, que pasen otros otros que ahí, ¿vale? eso, también, eso también ocurre. Entonces, sí que es cierto que, bueno, un eh, poco del, del mundo open que, que nosotros nos hemos movido más, porque venimos de la parte de, de, la, de la ingeniería del software, pues en ese mundo eh, abrías ya lo que era el código fuente y ya se está empezando también a, a abrir toda la parte de, de los datos con que estás, que estás, los que estás trabajando. Se ha mejorado mucho, hay más posibilidades, pero todavía tenemos ciertos corsés que habrá que trabajar. Los marcos legales yo creo que son importantes. Yo creo que son importantes porque, por una parte, si te obligan, pues, te llaman análisis, pero por otra parte también esa obligación también te va a facilitar da, datos. Pues, hay comunidades en las que se asume que tú vas a, a poderlos utilizar. Si tú estás trabajando con, con física, con astronomía, pues la gente quiere repetir los experimentos. Así que es cierto que en muchos casos los datos en esos escenarios no son propios de los investigadores, son de los grandes telescopios, de las grandes agencias que son las que los comparten, pues son los que se reciben Entonces, ese modelo igual también podría ser estudiado a otros, a otros niveles ministeriales y de otras instituciones. Efectivamente, es verdad que, y como han dicho antes, los datos en el caso de las administraciones son de la sociedad, pero y hay que ponerse a disposición, pero pasa lo mismo en el mundo científico que al final se puede trasladar a, a la administración, luego hay que ver de qué manera se vuelcan, hay que ser respetuoso con quien ha generado esos datos, hay que generar un clima de, de confianza, hay que ordenarlos hay que estructurarlos y hay que tratarlos de manera responsable y es verdad que eso es todo un reto pero bueno estamos, estamos ahora en el, en el momento de, de atenderlo y, y, de, y de reflexionar y de ponernos a trabajar como ya se ha visto que que hay iniciativas en marcha, luego en una pregunta general volveremos a esto de, de, manera, de manera responsable. Voy a continuar con la siguiente pregunta, también para, para vosotros dos. ¿En qué medida crees que deberían impulsarse las alianzas entre el ámbito académico y la administración y o la empresa de cara a constituir los equipos multidisciplinares que revisan la explotación de los datos públicos? Eh... Si, empiezo yo, si quieres otra vez, y, y te doy pie luego a, a, a que tú desde eh, esa mayor implicación en el mundo académico lo puedas compartir. Eh, a ver, yo creo que eso es básico, ¿no? Y, es, y de hecho lo, lo estamos viendo y se ha visto reflejado en la propia, o sea, pues las propias conclusiones o el trabajo de, del grupo focal. Eh, vimos eh, esa necesidad de. Eh, de actuar como, como palanca, ¿no? Al, al final, eh, una de las, de las cuestiones que, que emergían continuamente de, de las distintas conversaciones, aquí José Luis, Carlos, eh, las dos personas que están aquí, Nacho, eh, eh, siempre, el que está allá atrás, el, el, el tema de, de, de los datos públicos como palanca para el desarrollo del sector. ¿no? Eso, era, eso era una cuestión y cómo eh, podemos combinar esa, esa voluntad de, de, de hacer, aproximar mejor a, a el, al sector, la administración y, y el mundo académico eh, para hacer un mejor aprovechamiento de estos datos. Yo os puedo poner eh, distintos ejemplos. Hace no mucho eh, tuve que hacer una, una, una presentación para, para un grupo de gente de un, una de las grandes cadenas de distribución españolas. ¿no? Eh, que todos conocemos, y, y se quedamos sorprendidos porque eh, en, en un caso concreto ¿no? les enseñé lo que se venía haciendo en Andalucía desde hace varios años en cuanto a la disponibilidad de datos del sector agrícola, observatorio de precios, eh, anticipación de escenarios de posibles incidencias de plagas, enfermedades en determinados sectores, y cultivo, eh, eh, aforo de cosechas y desconocida de la existencia misma, de, de todo eso. O sea que, que también existe un cierto desconocimiento por parte del sector de lo que ya hay, ¿no? O sea que tenemos que, en cierto modo, eh, trabajar más de, for de forma conjunta con todos los actores posibles del sector para poner en valor lo que ya existe y también para identificar qué es lo que es necesario. Pero un aspecto eh, que considero fundamental también y que es otra otro de las cosas que, que emergieron en todas estas discusiones o debates que tuvimos en el hablo de discusión siempre por la traducción literal del inglés pero debates, no, no discutíamos, ¿eh? debatíamos y, y hablábamos de forma amigable pero, pero disculpad, siempre hacemos esa traducción literal bueno pues de, en, en todos los debates otra cuestión era la, la falta de capacidad ¿no? algo que que, que José Luis eh, nos machaca continuamente y con mucha razón, eh, que tenemos eh, que ser capaces de tener a gente formada que sepa hacer un uso apropiado de todos esos datos que se pueden generar o que podemos poner a disposición del sector. Actualmente todos los informes que los que disponemos y, y incluso el informe de ESI, una de las de, de, de en la pata donde no estamos también que hace que, que, que en lugar de estar en la segunda, como estamos en la parte en, en el tema de datos estemos en el 11, en la media general de España pues la parte de capacidades ¿no? y, y entonces ahí eh, existe una verdadera necesidad de formar profesionales eh, que sepan eh, identificar bien qué datos pueden ser útiles para lo, lo que necesitan el sector ¿no? para abordar las necesidades o las oportunidades que el sector tenga que abordar eh, y a su vez también cómo hacer un buen uso de esos datos, cómo gestionar esos datos para eh, generar servicios de valor añadido para el sector y ahí me gustaría poner en, en valor la experiencia que, que, que hay en Córdoba donde eh, participan entidades como Bifateco o, o algunas otras ¿no? del, del mundo de la tecnología agro ¿no? eh, donde han lanzado el año pasado un, un máster y este año ya eh, un máster reconocido por el ministerio un programa de máster sobre la digitalización del sector agroalimentario y, y quería compartir con vosotros algo que, que de hecho la, el viernes pasado hablando en Córdoba con, con el subdirector de, de la escuela, con Adolfo que era un gran entusiasta de estos temas le, le pregunté, bueno eh, ¿cómo era el el nivel de los alumnos que entraron en el primer año del máster. Y claro, ahí se encontraron con un problema de homogeneidad en cuanto a los conocimientos, porque había una, una parte de alumnos que venían del mundo agro, que les faltaba la parte eh, más de programación, de, de, de uso de datos y de comprender bien eh, cómo, cómo se manejan los datos, y, y luego una parte que venían más del mundo informático, que desconocían determinadas cuestiones. Eh, del sector agro el hecho de, de ponerlos todos a trabajar de forma conjunta en el máster eh, ha permitido desarrollar eh, capacidades eh, y, y, eh, entre ellos no solo por, por lo que han adquirido de la, de la docencia sino de compartir conocimiento entre los propios alumnos pero se sí han visto que tienen que desarrollar algún tipo de actividad previa a la, a la, a la, al desarrollo del máster para eh, igualar un poco las capacidades de de estos alumnos. Y en ese sentido es interesante ver este tipo de experiencias que, que están existiendo de cara a, a, a generar esa, esa, eh, eh, esa oferta futura de, de profesionales bien cualificados que atiendan a, a esas eh, demandas o oportunidades que en el sector mm -hmm. están, están emergiendo de una forma continua y, y de forma eh, realmente potente. ¿no? Porque, luego lo, lo, lo veremos en las distintas experiencias que vamos a, a tener aquí. Y eh, en ese sentido no quería eh, eh, colonizar más eh, el, el debate, pero sí darle la oportunidad claro. a Javier que nos contara también su, su perspectiva. A ver, eh, para nosotros la colaboración entre administraciones de... públicas, incluso con empresas, y, el, y, la, y la parte de la investigación con todos estos temas es fundamental y hemos venido trabajando siempre con esa idea. De hecho, el fundador de nuestro grupo de investigación tenía una especie de lema que decía no nos inventemos los problemas, la realidad no, no son suficientes. Entonces, yo quiero poner un ejemplo, ya que tengo aquí adelante a Paloma. Eh, en 1998, porque bueno, ha habido muchos entonces, hicimos un diagnóstico de la situación que tenía España respecto al tema de eh, la publicación, la disponibilidad de los datos geográficos a nivel a, a todo el mundo. O sea, y salíamos muy, salíamos muy mal parados. En esas fechas, eh, tres universidades, tres equipos de tres universidades, de la Jaume I de Castellón, de la Politécnica de Madrid, y nosotros, empezamos a colaborar con el Instituto Geográfico Nacional. Sí que es cierto que con un equipo que hizo una apuesta decididísima para sacar esto adelante, si nosotros no hubiésemos podido hacerlo, el mérito es todo suyo, en concreto de la persona de Sebastián más que fue el, que, el caballero blanco que se dice que se necesita para todo este tipo de iniciativas, y empezamos a colaborar con ellos, y a mitad de la primera década del 2000 ya teníamos a, a, a, a España situada en, en, en un nivel medio alto y en algunos casos como referencia, sobre todo teniendo en cuenta que aquí se había podido, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista técnico, negociar situaciones de colaboración y descolaboración que se estaban dando en Europa. Pero de alguna manera el, el modelo que tenemos aquí de administraciones públicas tiene su equivalente a nivel europeo Y entonces en algunos casos se utilizaron estos modelos de ejemplo y nacieron de esa colaboración de parte más de conceptualización de los grupos que veníamos de la universidad junto con una apuesta decidida por una, de una administración pública por aprovechar esa, esos conocimientos y, y, y esa experiencia y trasladarla a un ámbito de aplicación concreta muy vinculado, o sea, completamente vinculado al tema de gestión de la información yo creo que son modelos que son extrapolables y no solo extrapolables, sino necesarios Y hablando de esta cola también, por mi parte, permitir que añadiendo a lo que, a lo que has citado sobre la Universidad de Córdoba, eh, me consta, y algunos sabéis que a raíz de este máster que, que se ha impulsado ha habido también una demanda de formación en este ámbito, ya no solo por parte de universitarios, sino también otro tipo de formación profesional y formación no regulada ellos... Han impulsado con este máster una. Pues han, han respondido a una oferta, pero también han impulsado que se genere una, una demanda en este ámbito a la que también hay, hay que atender. Es decir, que la, que la necesidad de, de conocimientos en gestión de datos y, y, en, y en, al final en aspectos de digitalización va más allá de, de la formación universitaria. Y hablando de formación, vamos siguando y vamos a hacer una, una pregunta centrada en, la, en los perfiles en los perfiles requeridos en este ámbito ¿Qué dificultades encuentran las universidades españolas para poner en marcha titulaciones que permitan afrontar la situación en la que nos encontramos? Una oferta de científicos de datos todavía muy lejos de la demanda Bueno, si quieres creo que te un micrófono <ríe> <ríe> de mando que, A ver eh, nosotros tenemos, yo creo que son varios problemas fundamentales, Sino que a nivel administrativo los procesos son muy lentos, procesos muy lentos incluso moviendo a los modelos de títulos propios, estamos hablando de necesidades que van casi a un curso académico, si vamos a títulos eh, universitarios eh, reconocidos, incluso hablados por, por, por, por ANECAs y, y equivalentes eh, regionales, estamos hablando prácticamente de los cursos concretos, entonces son procesos muy lentos. Pero también tenemos otro handicap, que es que al menos en la parte donde yo me muevo, que es la parte de, de, de la informática, que es que la oferta de trabajo es tan amplia, tan alta, que, que, que, el, que es difícil encontrar, entre comillas, clientes. ¿Sí? Nosotros en, el, allí en, en la universidad hemos puesto, hemos tratado de poner en marcha varios títulos propios, en algunos casos vinculados al tema de gestión de datos, y luego no, hay, no, hay, no, hay, no, no se postula el alumnado. Están los que vienen de la rama de informática, están todos trabajando con ofertas eh, súper interesantes, con proyectos súper interesantes, incluso si quieren cambiando de proyecto cada seis meses, cada, cada año. No es el pico que tuvimos con la, la burbuja de las las.com, pero estamos muy cerca. Estábamos muy cerca, y Yo creo que se ha aprendido bastante de aquello. Pero es la demanda tan alta. Entonces, si tratamos de atraer a, a mis alumnos a este sector, va a ser complicado. Va a ser muy complicado. No sé exactamente cómo hacerlo. Reconvertir o re educar o reformar a personal que viene de, de otras líneas, de otros, de otros sectores, podría ser más factible porque a lo mejor tampoco necesitan esa cara de tecnología tan alta que Estábamos, que estábamos sobredimensionando las capacidades de tecnologías para lo que realmente luego se necesita. ¿Ok? Luego te encuentras con situaciones donde si viene alguien de los de los que formamos nosotros por decirlo de alguna manera, que si le ponen según qué sector, te hace lo que te hace es que, eh, hay que Hay que educarlos mucho en los contextos específicos, que yo creo que es algo que nos falta y donde a lo mejor las futuras titulaciones tienen que ir por algo más entremezclado, no tanto el informático, el matemático, el físico, sino cruzarlos Y no estoy hablando quizá de dobles titulaciones donde ahora, ahora se, ha puesto, se ha hecho una muy fuerte en la universidad por las dobles titulaciones a nivel de grado, por ejemplo no van a salir una de más de informático y matemáticas. Puede tener su valor, pero le sigue faltando campo, ¿Sigue faltando? En este caso, literalmente. En este caso, literalmente, pero bueno, en otros ámbitos de actuación también. Entonces, yo creo que hay que repensar mucho qué es lo que queremos, eh, un poco viendo las, las necesidades de la sociedad. No estoy hablando de convertir a la universidad en una máquina de, de generar recursos, que a veces se acusa, pero sí que hay que hacer planteamientos estratégicos y hay muchos casos donde no se hace un análisis eh, serio de qué estamos, qué tenemos más inmediato y a dónde nos gustaría llegar. Hablar en tecnologías en 10 años puede ser una barbaridad, pero no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de qué mundo queremos. Entonces, construyamos a esos profesionales para ese mundo y a lo mejor tenemos que empezar a convertir ciencia de datos, convertir tecnologías en algo más horizontal que podamos llevar a agricultura, que podamos llevar a derecho, que podamos llegar a, llevar a, a, a diferentes campos de, de aplicación. Yo creo que puede ser más por ahí la vía, pero cuesta convencerlo tanto a los equipos rectorales como a lo que son las, las, las agencias de... de en ese sentido totalmente de acuerdo ¿no? y además eh, sí me gustaría aquí poner un ejemplo de, de algo que, que se está haciendo actualmente en Galicia ¿no? la Fundación Universidad de Empresa de Galicia está haciendo un estudio de perspectiva donde he tenido la oportunidad de participar yo sobre los perfiles profesionales de, del futuro ¿no? que, que tienen que cubrir esas universidades en base a la aplicación de determinadas tecnologías, la, las TICs, la nano, la biotecnología y cómo eso determinará que el sector en, de aquí a, a 15-20 años tenga una demanda de perfiles profesionales eh, totalmente distinta. Una de las cosas que, que, que, yo, que yo veía participando en, en, ese, en ese estudio era la necesidad de romper los hilos eh, lo que has dicho tú un poco de, de, de no, no pensar es, eh, como en el enfoque tradicional de eh, física, matemática informática <coughs> ingeniero agrónomo eh, sino tratar de, de crear eh, perfiles un poco híbridos ¿no? o, o que tengan esos conocimientos que pueden ser necesarios para abordar un mejorar el, el uso de datos, el aprovechamiento, pero que lógicamente tenga también esos conocimientos agronómicos que son necesarios para, para desarrollar el trabajo en un ámbito determinado como es el agronómico. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, en, sí poner de manifiesto esta experiencia de Galicia, que no sé si todavía creo que no está publicado, pero creo que próximamente se publicará. Y como a mí me, me resultó, cuando me llamaron, me resultó sorprendente porque no estamos tan acostumbrados aquí en España a hacer estudios de prospectiva, ¿no? Yo he participado en varios a nivel europeo, pero aquí en España eh, hay, hay unidades que se llaman de prospectiva pero nunca les he visto hacer prospectiva, ¿no? Y, y, y siempre el haber participado desde yo en, en Llevo participando en un grupo de trabajo europeo de sobre sistemas de conocimiento e innovación agroalimentario y he tenido la ocasión de, de seguir, o sea, de hecho justo cuando entré a, a trabajar, cuando estaba en el INIA, en el, en el eh, cuando entré en el grupo de trabajo este europeo, ya en el año 2008 eh, se presentaba el segundo ejercicio de prospectiva y ahora ya van por el cuarto. Eh, eh, luego, nosotros en el Grupo de Sistemas de Conocimiento e Innovación agroalimentarios hicimos un ejercicio de perspectiva en el, en, en el anterior mandato, no, no el que acaba de finalizar, eh, que fue hace un par de años, en 2016 se presentó, donde justo se, se planteaban también los, cómo, cómo sería el escenario de estos sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios en base a la aplicación de determinadas eh, tecnologías, ¿no? y se identificaron tres escenarios, uno... Eh, un, un escenario high tech donde había una dominación fundamental de grandes corporaciones de multinación, que es lo que nos salía ¿no? del ejercicio, o un escenario más de autoorganización, autosuficiencia, donde había una mayor eh, interactividad o conectividad entre los distintos actores del sistema y había un mayor reparto de, de las cargas o de trabajo, donde había también lógicamente una aplicación de tecnologías pero una forma más democrática, por decirlo de alguna manera, y un, un escenario de colapso, ¿no? Bueno, pues. Eh, eh, son siempre ejercicios de gran utilidad donde permiten explorar cómo puede ser el, el futuro en base a, a, a la adopción o a, a, a, a la implicación de determinadas eh, acciones en el desarrollo de, de, del sector orientado hacia eso, esa visión ¿no? bueno pues eh, poner de, de manifiesto de valor esto que, que se ha hecho y, y luego ya también bajando a bajando la tierra, pues eh, eh, también hablar de la necesidad y como ha, ha dicho la subdirectora y como en criterio, de no solo focalizar la acción en la, en la formación reglada, sino también poner el énfasis en la formación continua, en la formación, continua, eh, en la formación eh, que aquellos agentes que ya están en el sector puedan tener la oportunidad de desarrollar para reciclarse, porque, eh, para reciclarse o para actualizar sus conocimientos y en eso es fundamental y ya para acabar en este sentido decir que, eh, que como no, no, lo, no, no lo he mencionado pero, pero sí eh, creo que, que el marco establecido en el momento actual tanto por iniciativas como por la que estamos aquí hoy como la iniciativa aporta como distintas iniciativas que Red.es también desarrolla como las oficinas de información digital, asociadores digitales como la propia estrategia que el ministerio eh, ha lanzado y esos planes bienales que ha, ha, ha comentado la, la subdirectora que, que se van a empezar a desarrollar próximamente eh, sin duda ofrece la oportunidad para que, para que todas estas cosas de las que hemos estado hablando eh, tengan un reflejo práctico y permitan el desarrollo del sector eh, con la incorporación de las nuevas tecnologías y la, el aprovechamiento de estos datos, que sin duda eh, van a, a permitir abordar esos retos de los que siempre hablamos, ¿no? de, del cambio climático, el reto demográfico, eh, la economía circular, y haciendo, haciendo un sector realmente competitivo. Eh, porque eh, aunque algunos pensemos que podemos estar por detrás de otros en Europa cuando uno mira hacia, lo, eh, hacia Europa y ve lo que hay podemos decir que estamos en una posición eh, de bastante ventaja competitiva respecto a otros países para poder abordar estos retos en, en el futuro Muchas gracias No sé qué tal vamos de tiempo pero... Bueno, faltan... Bien, bien, faltan ¿Sí? bien una pregunta por lo menos general, así que me gustaría lanzar bueno, pues a ver, uh, vamos a aprender aquí todos un poquito de, de los ponentes, ¿qué mecanismos consideráis que deben seguirse desde las administraciones de cara a alinear la oferta de los datos con la demanda? ¿Empezamos por bueno, eh, un algo que es muy difícil, y por lo menos en el IGE ni en el departamento que yo trabajo, es quién nos usa, conocer al usuario. Entonces, si conociéramos realmente 100% del usuario, pues sabríamos le ofreceríamos saber lo que quiere. Mi sensación es que en el caso de la información geográfica, como ya en 99,99% ,99 está público, está accesible, es gratuito, pues lo que ocurre es que el usuario se ha acostumbrado a tenerlo. Y lo quiere ya, y lo quiere, no sabemos muchas veces qué quiere, lo más actual o lo más preciso. Pero no solamente quiere el dato, sino nos empieza a exigir clientes. Claro, porque le das una ortofoto en un formato ECW que se lo quiere imprimir y no hace nada. Entonces no es suficiente con darle el dato. Tenemos que empezar a generar clientes, también gratuitos, y, <ríe> y que funcionen muy bien, para que el usuario empiece a utilizar esta información. Eh, claro, nosotros siempre, cuando publicamos un dato, siempre le damos el cliente, para que el usuario, si no, enseguida nos empiezan a, a escribir usuarios y y, y constantemente, bueno, no quiero decirle quejas, pero comentarios. Eh, quería comentar un caso, por ejemplo, en el caso del, de, de la agricultura te, te tenemos un servicio que es junto con el IGN y las comunidades autónomas, que es el, el servicio de posicionamiento de, en tiempo real de GPS. Entonces ocurrió un día pues, que eso, el servicio se cayó y enseguida empezamos a recibir llamadas de agricultores que estaban trabajando con el tractor y que necesitaban marcar la línea centimétrica y claro. Eh, te das cuenta de la importancia que tiene el dato y de la importancia que tiene no solamente el dato sino darse el data de un servicio que funcione bien y todo eso entonces a conclu concluyendo es necesario en mi caso conocer muy bien al usuario sí. eh, bien, que, ¿qué podemos hacer para, para eh, apoyar esa demanda? ¿no? Para sí. eso, sobre todo descubrirla eh, yo creo que también eh, tenemos un escenario eh, favorable, ¿no? con un viento eh, favorable. Tenemos una, un liderazgo en el tema de, de datos abiertos, pues tenemos buen, eh, esa buena puntuación es el segundo puesto. Y tenemos el escenario de la, de la nueva directiva. Yo creo que sería interesante no esperar hasta el último momento en la implantación de la directiva, las, las normas generales van a, van a ser comunes. Eh, en el tema de la directiva de mmm, protección de datos, todo el mundo ha esperado hasta el final, cuando teníamos ese plazo de, de dos años, yo creo que aquí sería interesante eh, ir en cabeza, eh, definir eh, eh, la directiva propia y, por ejemplo, uno de los eh, Nuevos eh, conceptos en la directiva son eh, los datos de alto valor eh, y dentro de los datos de alto valor eh, para el sector agro van a ser súper importantes porque las categorías que, que definen de entre los que se van a asociar esos datos son los datos geospaciales, son los datos de observación de la tierra y medioambientales son los datos de meteorología, los estadísticos, los de sociedades y propiedades de estas sociedades y los datos de movilidad pero eh, esas las categorías y parece que se han pensado eh, eh, exclusivamente o, o, o muy concretamente en el, en el sector agro entonces hacer esos, esos trabajos cuanto antes para identificar esos eh, eh, conjuntos de datos de alto valor para a partir de ahí adquirir las, las, los compromisos ¿no? de, de obligación ver, no que va a haber de publicar con la máxima premura incluso en tiempo eh, real de garantizar la gratuidad Etcétera, creo que va a ser muy, muy relevante, entonces yo diría que intentar tomar la iniciativa en ese, en ese apartado va a ser muy, muy relevante, y en paralelo, porque, porque son dos temas, eh, los datos eh, siempre eh, van en conexión, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, con la inteligencia artificial, hemos definido la estrategia o el plan nacional de, de inteligencia artificial en investigación, desarrollo e innovación, estamos como país, ¿no? trabajando en esa estrategia nacional, ¿no? más allá de la investigación de, de inteligencia artificial, y el dato ahí va a jugar un, un papel eh, relevante. Y identificar igualmente ese, ese, ese rol del dato, eh, en cómo, cómo vamos a, a gestionar el dato a través de las administraciones públicas. La, la estrategia de, de inteligencia artificial en UNATE propone un instituto, de, un instituto nacional del dato ¿no? que coordina todas las administraciones. No sé si esas la figura no pero otro, ese, ese trabajo transversal yo creo que va a ser de, de verdad Bueno, eh, ya y así esta vez acabas tú pues, ¿eh? <risa> Bueno, en, en ese sentido ya poniendo una, una perspectiva algo, algo distinta sí me gustaría poner en, en valor eh, para alinear esa oferta con, eh, con la demanda o, o sea... Eh, esa posible oferta de datos con las necesidades que, que pueden emerger del sector, eh, iniciativas como eh, eh, se ha puesto, ya, ya he comentado, como lo, lo que se ha hecho en, en Andalucía, ¿no? de, eh, independientemente de que el sector hubiese o no demandado, empezaron a trabajar en poner datos, eh, todo el histórico que tenían sobre... La, la ciencia de la mosca blanca que ha permitido desarrollar modelos predictivos a través de la inteligencia artificial para, para anticipar esos escenarios de incidencia de, de, de esta plaga en el olivo eh, se, está, se está aplicando también para otros. Eh, todo lo que comentaba, observatorio de precios, eh, aforo de cosecha, eh, o sea que, que existe, eh, pues muchas veces eh, el prever qué es lo que el sector va a demandar si no sabe exactamente qué es lo que hay eh, o qué, qué puede estar disponible o qué, qué, qué hay en la administración es complicado, por eso también el, el papel del liderazgo de la administración como también por ejemplo en Cataluña eh, han, recientemente han lanzado el Doom web ¿no? donde hay una, una web donde todos los datos eh, que pues, se pueden hacer públicos de, de las declaraciones de, de pago único de la PAC en, en Cataluña, pues están ahí y accesibles para cualquier, cualquier actor de, del sector. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que hay, hay mecanismos eh, de, de esos ecosistemas eh, de innovación eh, digital que, que, de hecho, está recogido en la agenda también, su promoción, en la estrategia eh, de digitalización del Ministerio, su, su promoción y, y la mejor coordinación. Existen ya eh, los llamados Digital Innovation Hubs. Que en muchos casos están operativos en, en, en Andalucía eh, de forma muy activa, pero hay también otras regiones, en Galicia, en Cataluña, en este ámbito, en el ámbito agroalimentario, estoy hablando, donde están eh, esos distintos actores, los centros, los llamados centros de competencia, eh, las empresas tecnológicas, eh, la, el sector, ¿no? las cooperativas, la, las organizaciones de agricultores. Eh, y la administración están ya trabajando de una forma conjunta en una serie de, de actividades y servicios para, para el sector. Eh, en ese sentido, eh, esos entornos yo creo que facilitan también la identificación de cuáles pueden ser esos posibles, esas posibles necesidades de, de datos eh, publicables o qué, qué tipo de formatos son necesarios para hacerlos accesibles. Para abordar esas necesidades que el sector pueda estar planteando o las oportunidades futuras. ¿no? Y por eso me considero importante el fortalecimiento de estos ecosistemas de innovación digital para permitir esa mayor interacción que, que, que redunde también en un mejor uso de esos datos y en una futura identificación de qué, qué es lo que puede ser necesario. Bueno, yo en una parte, enlazando eh, un poco lo que ha comentado Paloma y detrás de lo que ha dicho Paloma, está lo que, yo, lo que yo veo. Por una parte tenemos que identificar a nuestros clientes, pero nuestros clientes van a ser máquinas. Eso es, eso es algo que tenemos que tener claro, que los datos tal cual se publican, a título de curiosidad puedes acceder a ellos, pero realmente quien los va a sacar provechos es un algoritmo que trabaja con ellos, que procese con ellos, y es donde entra ese, esa necesidad. De utilizar formatos que podamos enganchar con relativa sencillez a lo que son los sistemas de procesamiento, que es donde verdaderamente vamos a sacar valor añadido. Porque si cogemos los datos tal cual se publican y pensamos que eso ya es aprovechable y rentabilizable al 100%, no es cierto. No es cierto porque además no estamos entonces aportando ninguna contribución. Entonces, eso es algo. Eh, tratar de huir de formatos. No fácilmente comprensibles, como son los PDFs. El problema es que vayan a encontrar los PDFs, pero, que es, que los PDFs, pero es, que, es que te encuentras con que en todos sitios donde publican, te publican el PDF. Y el problema ya no es que te publican el PDF, que es muy complicado de enganchar. Y aquí hay que darle también un tirón de a al, al, al mapa. Sino que además, una vez que los tienes ya enganchados, ojalá y te los cambian. Con lo cual, la siguiente vez que vas a buscarlos, el formato no es el mismo, por lo cual tienes que reescribir los programas, no me, me, me, me asienten, asienten todos los que, lo que lo tienen que vivir. Entonces, eh, eh, entonces, no sé, un volcado de la base de datos, una hoja de cálculo, un, un XML, en eso, en eso en el, el ámbito geográfico va por delante con, con muchísima diferencia. O sea, los sistemas de publicación de datos del ámbito geográfico no son para que tú los veamos nosotros, son para que los vean los programas que los explotan. Y el mecanismo más, más propio es el de visualización, pero te puedes bajar los datos con todas sus ventajas y con todos sus inconvenientes de nuestros am amigos GML, de la Paloma, pero es un XML que procesamos. Entonces, hay que procesarlo. Entonces, bueno, eso, eso es el primero. Y el segundo punto, que un poco en, en línea con lo, que, con lo que ha comentado Antonio, que es que a nivel industrial se habla de todo el mundo de la sensorización de la industria 4.0 y demás. Sí. Yo creo que no somos conscientes de que si se si cumpliese la, la, la legalidad aquí tendríamos un nivel de sensualización básico, pero muy interesante que nos suministrarían los datos debidamente anonimizados, debidamente anonimizados que serían para sacar muchísimo más valor, que es un poco el poner encima de la mesa más información que la tenemos, los cuadernos de explotación, los cuadernos de espiércoles todo eso, que si se cumpliese la ley se estaría recogiendo, podría pedirse porque en este momento no se pide que si es un mercado anonimizado y generaría posibilidades que se dispararían para poder aprovecharlo. Entonces, poner datos de valor, datos de más valor. O sea, las series históricas están muy bien, pero las series históricas <tose> en, <risas> en los ámbitos es que tienen una cantidad de información detrás que es que no conocemos. no conocemos. Lo que se ha podido recoger en, en temas de tratamiento de claguitina, de conflictos sanitarios de plagas en, en, en múltiples parcelas, en, toda, en todo el país, estamos hablando de más de 800.000 explotaciones, es que si pudiéramos acceder a eso para ver históricamente por zonas, claro, es que eso, eso es valor. Ya no solamente es el que vayan los especial, los, los técnicos de la, de la Junta de Andalucía o los técnicos del, del gobierno de Aragón y, y vayan haciendo sus estudios estadísticos. Es que además tendrían, junto con eso, toda la información de todos los efectos, de todos los eh, Andalucía y podrían juntarlo e incorporarlo a su a base de conocimiento. Entonces, yo creo que estamos en situación de poder tener una posición de privilegio para generar capacidades de análisis, capacidades de predicción, capacidades, capacidades de generar nuevos productos, nuevas soluciones, en base a esos, a esos datos de valor, con formatos aparentes, no publicados en PDF, pues lo mismo, que, que, que creo que podríamos aprovechar. Es cierto que necesitaría cambios de más alto nivel, o sea, no más estaría con, estar hablando Mientras que lo primero yo creo que es más tener en cuenta que, que tenemos delante no es en la persona, sino que va a siendo la máquina. En el segundo caso es un cambio normativo Un cambio normativo que podría pasar porque no sé, para la declaración de la Paz tuvieras que subir bajar el cálculo con, con, con, con tu cuaderno de explotación Para que anonimizado Pudiese estar disponible para que luego las empresas Pudiesen acceder a ellos a las administraciones públicas también Profesarlo y a Yo creo que por ahí se conseguirían valores mucho más añadidos Y se podría generar Nuevas sinergias, nuevas iniciativas Y entraríamos en un ciclo virtuoso, virtuoso Donde porque os a lo que hemos comentado anteriormente, esos trabajos también deberían tener la obligatoriedad hasta cierto punto de volver a incorporarlos al sistema para que pudiese inspección. Bueno, sé que es complicado, pero por todas las por vamos. Bueno, muchas gracias. Yo, como me ha sacado los colores, me a obligar a responder brevemente está, esta, esta sesión Es verdad que la, la, la tendencia de la administración, pues hay que, hay que romperla. Es una dinámica que viene desde hace tiempo y que hay que romper. En cualquier caso sí que quiero resaltar que, bueno, desde el Ministerio de Agricultura no todos son PDFs, que también tenemos el SIGPAC, que está aquí Fernando para, para defenderlo, pero eso, que es un producto que, que, ha, que ha prestado un servicio y sigue prestando un servicio altamente importante, no es una única iniciativa, hay otras iniciativas, Te voy a mencionar unos ejemplos más de iniciativas en marcha de apertura de datos, las, la, las top 5 de, de visitas en el Ministerio de Agricultura son el Censo de Flota pesquera Operativa, el Registro de Establecimientos de Alimentación Animal, la consulta de productos inscritos en el Registro de Productos Fertilizantes, el Registro General de Operadores de Agricultura Ecológica y el, el SIGPAP. Y bueno, luego además que sepáis que nosotros estamos trabajando en esto, estamos, eh, como he dicho antes, es verdad que no vale un PDF, pero tampoco vale todo. Hay que hay que tener cuidado, hay que, hay que reflexionar y hay que ordenar las cosas y, y ser muy respetuoso. Hay distintas iniciativas y, y bueno, pues hay, hay una coordinación para ellas. La Asociación General de Análisis, Coordinación y Estadística, anteriormente la perspectiva, eh, está impulsando un proyecto sectorial que permita recopilar datos a nivel interno que se manejan en el Ministerio y, y además interrelacionarlos con el objetivo de mejorar las políticas públicas y favorecer una mayor información a los sectores productivos. Información que tiene que ser neutral. Luego, por parte de la, de la SCTIC, de la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se está impulsando también la analítica de datos, que ha creado un área específica que, que va a estudiar estos temas, que está estudiando estos temas. Y voy a mencionar también a la Subdirección General de Frutas y Hortalizas, que está trabajando en herramientas de análisis de datos que permitan producir el volumen de producción con una cadencia quincenal a partir de datos y ponerlos a, a disposición del sector. Sí, sí, a ver que no, pero eso me alguna <risa> no, <no, no>, no. <risa> O sea, que, el, el, lo que yo ya en este, en este negocio 20 años, el cambio ha sido brutal O sea, el cambio ha sido brutal Lo que sea, que yo creo que nuestro papel lo que tenemos que hacer es pedir más Por supuesto. No, no, dormir, no dejar que Que, que, que, que, que os dormáis en los labeles Y, y, y pedir más, porque si no Aquí, yo creo que igual, igual que a nosotros se nos pide como Como, como universidad que, que hagamos mejor las cosas y que demás Yo creo que es, es cuestión de que todos aportemos Y veamos dónde, dónde podemos hablar y sí me gustaría, aprovechando también que, que está aquí Paloma, poner de manifiesto esas experiencias que ya han sido desarrolladas en otros sectores para aprender de ello. ¿no? Y que no, no, no intentemos reinventar eh, la rueda cuando ya hay cosas de las que inspirarse, de las que aprender y de las que, eh, poder, eh, sobre las que poder trabajar para poder abordar eh, esas necesidades de publicar. Eh, datos de una forma que, que sean accesibles por el sector y que realmente se han demandado por el, por el sector ¿no? Y, y ahí pues lógicamente se ha a experiencia de tantísimos años y de, de tantísimos datos pues eh, sin duda eh, yo creo que, que inspira ¿no? Y, y lo que desde el punto de este se está haciendo en ese sentido. Desde luego que... No, <risa> <risa> eh, es, es, es evidente que la Administración Pública, bueno, unas más que otras, unas más avanzadas que otras, obvio, pero sí que tener, tomamos conciencia de, de la necesidad de, de trabajar en esta apertura de datos, por eso estamos aquí, por eso tenemos a, a Red.es y, y estamos eh, también en el Ministerio de Agricultura desarrollando estas iniciativas, es muy necesario las aportaciones que actores como vosotros, desde vuestra perspectiva, nos, nos hacéis, de verdad que agradecemos infinito a todo lo que estáis diciendo y, y, y recogemos el, el guante y, y nos ponemos a, nos ponemos a ellos. Yo, como conclusión a esta mesa, porque entiendo que ya no ha lugar a otra pregunta general, eh, simplemente decir: bueno, o sea, hemos visto aquí muchísimas, eh, muchísima información sobre las iniciativas en marcha por parte de las administraciones de las universidades cómo están re respondiendo a estos requerimientos de las directivas comunitarias cómo están respondiendo también o tratando de responder y atender a las demandas que, que vienen por parte del sector y, y bueno, en la agricultura en el sector agroalimentario tenemos dos, dos, dos razones de peso, una es se generan muchísimos datos, no sé cuántos datos se generan en otros sectores, pero desde luego en el sector agroalimentario, desde la producción hasta el consumidor, se, la, la cantidad de datos que se generan es, es ingente. Eh, en el sector forestal y en el medio rural, lo mismo: datos de, de clima, datos de la geología, de suelo, datos que permiten predecir eh, la producción y que permiten además producir de una manera más respetuosa. Eh, con el medio ambiente más sostenible y también más respetuosa con, con, el, con el trabajador y, y bueno pues esto se va a ver seguramente va a salir en la siguiente mesa, eh, no, no quiero eh, tampoco solaparme pero también quiero resaltar que, que desde, la, desde la Unión Europea las iniciativas que hay para abordar el el tema de la apertura de datos, pues se están impulsando desde diferentes direcciones generales desde la, desde la DigiAgri, desde la DigiConnect, desde la DG Research, hay diversas iniciativas eh, hay una transversalidad en este ámbito y creo que a nivel nacional esto se ve reflejado ¿no? también hay una transversalidad, nos, nos estamos coordinando, nos debemos coordinar y, y bueno pues impulsar estos, estos trabajos hacia el beneficio del sector y creo que puedo dar por terminar la mesa si no tenéis algo más que añadir simplemente muchísimas gracias por vuestras aportaciones a todos los ponentes, ha sido un lujo muchas gracias